a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés no sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver Este amor apasionado está todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se perder, nos dejamos hace tiempo, pero no te llegó el momento de perder, tú tenías Mucha razón, te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos it <laughs>